apostar a la cultura, a la tradición, fue parte de lo, lo bueno que tuvimos para poder levantar lo turístico de nuestro departamento. Así que invitar a todos los sanjuaninos para que nos acompañen este 30 que vamos a hacer una cabalgata a las 18 horas, ya les va a enfermar el, el presidente de la agrupación. Eh, que comenzaría en las calles de la Villa y terminaría en el predio gaucho con un fogón en aquel lugar, y luego el primero de mayo una doma destreza de la verdad que un desfile gaucho en aquel lugar y con grandes cantantes provinciales y nacionales. La invitación queda abierta para todos los sanjuaninos y principalmente para cada uno de los angaqueros que vayan a disfrutar en este Día del Trabajador. Así que feliz Día del Trabajador para todos los sanjuaninos, para todo, para todo el mundo. Gineteada con cinco atropillas. El campeón de Jesús María, clasificatorio para Jesús María, ya que vamos a empezar a seleccionar los jinetes que nos van a representar en, en enero en el festival más grande de Jesús María el año que viene. ¿no? Así es que tenemos eh, grandes eh, jineteadas con seis tropillas, como dije, una tropilla de afuera de Mendoza, cinco sanjuaninas, y el gran broche de oro con dos montas de Franco Cornejo y el campeón de Jesús María, el Cebolla Romero. También tenemos grandes artistas que van a estar engalardando nuestro festival, Campeonato de Destrezas de Federación Gaucha San Juanina. Una grilla importante de artistas, gracias al señor Intendente, al esfuerzo de cultura de la provincia, como del de Departamento de Angaco, y todo el esfuerzo de nuestra agrupación, Federación Gaucha, están invitados para el desfile, el décimo desfile, el día 30, donde vamos a tener eh, artistas también en el Fogón Criollo, vamos a pasear por la Villa Cabecera con el todos los jinetes que participen esa es entrada libre y gratuita el primero de mayo ya tiene un costo de mil pesos y bueno va a haber sorteo con el valor de la entrada no se cobra estacionamiento hay comidas típicas, ranchos y entretenimiento para todos los chicos, va a haber patio de juegos y bueno en fin, todo lo que encierra las destrezas gauchas, campeonato pruebas de rienda, donde van a poder eh, disfrutar de distintas destrezas que hacen las distintas agrupaciones que los van a visitar